En Chutis, nuestro programa por Avia Ayala Para mí es muy emocionante Lo que va a pasar ahora Gracias a la Lupita eh, Voy a hacer pasar a mi nietita Joaquina Que está cumpliendo hoy día 10 años Y le vamos a hacer Entrega de su regalo de cumpleaños ¿No? Su regalo de cumpleaños de la Joaquín Ven Joaquín, pasa, un aplauso a la Joaquín Hola, Joaquín. Aquí, sí parate al lado de tu nueva profesora. Hola, ¿eh? Joaquina. Ella es la Lupita. La Joaquina cumple 10 años. Le tocaremos el cumpleaños sí. feliz. ¿Y qué tú no estabas tocando? El re mayor. ¿Re mayor? Un, un dos, tres. tres. Cumpleaños re. Bueno, Joaquina, tú me estabas diciendo hace un tiempito... ...que iba estudiar violín. Me gusta el violín. Bueno, este es tu regalo de cumpleaños de tu abuelo de Papirri. Este es tu nuevo violín. Así claro, que yo lindo. te lo voy a entregar ahora. Creo que va a ser un hermoso recuerdo. Y además, por ahí te vuelves una gran violinista como la Lupita. Así que le vamos a entregar su regalo de cumpleaños... Este es tu violín, manita querida, ¿ah? para que estudies. ¡Ya! ¡Ay, ¡Qué lindo! ¿Ves? Muy bien. Ahora ven, Lupita, le vas a dar la primera clase a la Joaquina. Ella está sorprendida, no tenía idea. De lo que ¿Te gusta? ¿Qué está pasando? Sí. Mira, es un violín muy lindo porque además tiene un color. Eh, como si fuera sacado de la madera del, del árbol y así mismo formado Lupita, mi amor. ese violín, ese tamaño es para la Joaquina Sí, No, tú estás cumpliendo. ¿cuántos estás cumpliendo hoy día? Diez Diez, qué lindo. es una perfecta edad para comenzar a tocar violín ¿ya? El violín es un instrumento precioso Ya. Y a mí me, mi especialidad es trabajar con niños Yo doy clases a niños desde los cinco Tengo alumnos de tu edad también y tengo alumnos más grandes ¿Ya? Espero que nos llevemos bien ¿Y qué te parece si vamos viendo un poquito cómo se agarra el violín y cómo le sacamos sonido? ¿Te parece? Ya yeah. ¡Ya! ¡Perfecto, Joaquín! ¿Listo? Entonces, primero vas a ver lo que yo voy a hacer Agarra aquí mi violín Lo voy a llevar adelante A un costado Lo vamos a dar la vuelta Y lo vamos a traer a nuestro cuello Y uh, lo vamos a atrapar Vamos a hacer conmigo, ¿Ya? Vas a dar esto a tu mano, y lo vamos a agarrar ahí fuerte, fuerte, sin soltarlo. Esto va a ser uno, vas a dar a un costado, lo damos la vuelta, lo damos la vuelta y aquí. Eso, muy bien. Y acá, esta parte de acá del violín se llama caracol, mira, parece un caracol. ¿Has visto los caracoles alguna vez que tienen así antenitas? Este es el caracol del violín. Con tu nariz tienes que disparar aquí al caracol. ¿Listo? Entonces tiene que estar a la misma altura de tu nariz. Perfecto. Una vez más, vamos a hacer. Uno, fuerte. Dos, tres, cuatro y cinco. Disparas con tu nariz al caracol. Eso, muy bien, Joaquina. Vamos a ponerte ahí. Ahora lo vamos a dejar ahí bien firme y vamos a agarrar el arco. Esto se llama Arco, es el arco del violín Sin esto, no va a sonar O va a sonar, pero no se va a escuchar ¿Cómo se llama esto? Arco, arco, muy, arco, bien. arco muy bien Qué capítulo. Entonces me vas a dar tu mano Y tenemos que estar relajaditas Eso, muy bien ¿Ya? Yo te voy a ayudar a colocar aquí Agarramos vamos ahí muy bien. Muy bien. Está ah. arriba, acuérdate de dispararle. Eso, muy bien. Eso. ¿Ya? Y vamos a. ¿Te gusta la pizza? Mm, no. ¿No? <risa> ¿Te gusta el chocolate? Sí. Eso. Ya. Chocolate. Entonces vamos a ir tocando. Chocolate. <risa> ¿Ya? Aquí también. Chocolate. Aquí también. Chocolate. En esta cuerda también. ¿Sientes cómo vibra el violín? Uh -huh. Sí, todas las cuerdas son diferentes. Uh -huh. Otra cosa, a ver, mmm, vamos a hacer los animales. ¿Cuál es el animal que más te gusta? La tortuga. Tortuga, muy bien, entonces igual, vamos a hacer. Vamos a empezar por esta: Tortuga. Aquí, Tortuga. Aquí, Tortuga. ¿Qué te parece? Sí. Bravo. Bravo. Vamos Qué a dar una Ven aquí. Pasé, pasé. Ven con tu violín. Mira, tiene su estuche, tu violín. Este es tu regalo de cumpleaños. Y ella es la Lupita que te va a dar clases. Así que vamos a mandar un saludo a toda la familia. Joaquín está feliz en su cumpleaños número 10. Y Lupita, ¿la vas a llevar un día a Chulumani? Claro que sí, yo vivo en Los Yungas. Entonces, es un lugar que tiene muchos árboles, tiene muchos animales, tiene muchas cascadas. Y ahí tengo mi escuela de violín, con niños de tu edad, más chiquitos, más grandes, que también tocan. Entonces, tal vez de aquí a un tiempo, eh, cuando ya estés tocando, puedes ir y puedes tocar con ellos allá en mi orquesta infantil, porque tengo una orquesta infantil que yo dirijo. ¿Qué te parece? ¡Felicidades, eh, mi amor! ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Gracias, Lupita. Gracias a ti. Gracias por tu trabajo, Lupita. Y nos vamos a ver, por supuesto, ahora mucho más, ¿no? Mucho más, muchas ¿Algún gracias. Un saludo más, Lupita. Bueno, un saludo a todos los chicos en Chulumani, a los padres de familia, a todas las personas que nos están viendo. Eh, bueno, informarles que en Chulumani, en los Yungas de la Paz, tenemos una escuela de música, tenemos una orquesta infantil, una orquesta juvenil que ha representado y representa a Bolivia a nivel nacional. En e internacional entonces la orquesta de Chilumani acuérdense y todo nuestro cariño caminante no hay camino se hace camino al andar